Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo eh, viajero libre y consciente? Espero que muy bien, te mando un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Francia. Estoy una vez más con, con Neus García, una compañera con quien estamos aprendiendo mucho sobre eh, los niños a quienes quizás les han diagnosticado un, un TDA, ¿no? Les han puesto esa etiqueta de TDA y h eh, hoy día vamos a abordar un tema que yo lo he visto pero de lejos no de lejos porque eh, como profesora como maestra pues una uno está allí adelante en delante de la sala del grupo puede percibir percibir algunas cosas pero pero muchas no y, y es claro que, que nos damos cuenta que hay algunos niños que sufren porque son, digamos, diferentes o, y que eh, el, el grupo pues no, no los acepta, ¿no? A ah, esto llamamos bullying y es de lo que vamos a hablar hoy con Neus. Hola Neus, ¿cómo estás? Hola. Muy bien, Vivi, aquí otra vez. Qué bien, muy yo, muy contenta, muy contenta de estar contigo, siempre aprendo mucho. Yo creo que las personas que ven este video también, los videos que ya, que ya hemos hecho, siempre siempre nos puede ayudar algo si tenemos hijos si somos pues maestros como en mi caso o si simplemente adultos que eh, estamos en contacto con niños o que pues hemos sido niños y hemos pasado por situaciones como esta como el bullying eh, qué nos podrías decir tú Neusa acerca del bullying en relación con los niños eh, de los que estamos tratando en, en estos vídeos que ¿Tienen hiperactividad o que una falta de atención? Sí, bueno, realmente el bullying está muy en boga. no mm. eh, Hay mucho acoso escolar, más de lo que nos imaginamos, porque muchas veces los niños se callan no estas cosas, no las quieren compartir con sus familiares y realmente es un problema. Mm. Entonces, bueno, por ejemplo, en el caso de España, pues, hay como un 80 de bullying wow. en las escuelas. Sí, se da más en los niños mm. que en las niñas. Y también es más emocional que físico, muchas veces. Pero bueno, es un tema que, que hay que tratarlo ¿no? porque por eso, porque en las escuelas pues, se vive mucho, ¿no? Entonces... Sí, sí. Y um, como yo les, les comentaba, pues sí, yo lo veo, ¿no? Veo, pero creo que de lejos estar ahí adentro, ahora Hablando contigo, digo, estando en, en, la, en la piel del niño, uh, lo que debe bueno, pasar, ¿no? Sí, bueno, claro, no solo es el tema del TDA, el TDA es un tema que sí que muchos niños con, con este trastorno, que para mí ya digo que no es un trastorno, pero con esta característica, pues sí que es un, objeto, un, un objetivo fácil, ¿no? Para, para muchos niños. A ver, se dice que los niños son crueles... Sí que es verdad, pero también es porque se les permite ser crueles, ¿no? Y aquí pues interviene, como siempre decimos, los adultos. Eh, los adultos son los que tienen que estar muy al tanto de cómo es el tema social ¿no? de, de sus alumnos. Y muchas veces los profesores pues no, no prestan atención o lo dejan pasar por alto y entonces el niño sufre porque se ve muy desprotegido. Y, bueno, tendrían que, yo creo que en las escuelas tendría que haber como un programa específico eh, dedicado a los padres y a los profesores para evitar, ¿no? Para aportar herramientas y evitar que esta situación les pase. Sí, bueno, volvemos casi a lo que hemos estado diciendo en todos los vídeos. Uh, uno se centra porque, bueno, yo eh, como maestra les digo, uno se centra en el alum alumno, digamos, difícil, ¿no? En el que está dando... Ata. el que no nos permite dar nuestra clase tranquila y quieta la claro. orden. Bueno, Sin embargo, el, que incordia, ¿no? el, que incordia, el alumno que incordia siempre, ¿no? Sin embargo, volvemos a lo que ya hemos dicho en otras ocasiones y que acaba de decirnos Neos. Eh, en realidad el responsable es el adulto. En mi caso, bueno, yo como maestra, ¿no? Quizás Inquerir, creo que existe esa palabra, ¿no? Inquerir más en la situación de, de los alumnos y de estos alumnos en particular y sobre todo la responsabilidad de los padres porque eh, ahí está el, el, el niño, su primer, pues su cuna, ¿no? La, el primer lugar, el primer ambiente donde él va a, a desarrollarse es la, la familia. entonces claro. Aparte que esto luego también trae como consecuencias ¿no? de cara a la adolescencia, a la adultez, porque yo como pongo en mi libro, ¿no? yo trato este tema y yo pongo que el bullying tiene memoria, es decir, que cuando lo vives tanto desde pequeño ¿no? y lo has sufrido, pues eh, cuando te haces mayor es como que tú te autosaboteas ¿no? tú mismo y provocas situaciones que reflejan eso que, que has vivido, ¿no? O sea, son unas memorias, realmente. No. Y, bueno, por eso creo que es muy importante que en la infancia se ponga los medios para evitarlo, ¿no? Con talleres o programas, desde las escuelas. Pero yo, pues, lanzo este, este mensaje, ¿no? Para que lo puedan escuchar y, bueno, puedan tomar conciencia. Porque de lo que se trata, al fin y al cabo, es de los mayores, tomar conciencia y, y, y aportar soluciones a esto. Sí, sí. Eh, bueno, creo que no vamos a decir más sobre el tema, es lo que queríamos compartir hoy sobre el bullying, una reflexión sobre, sobre este acoso escolar que es, es enorme la cifra que tú nos presentas, 80% para España, yo creo que por aquí también estamos en eso, soy honesta, yo no, no he. Francia, yo creo que también. En Francia, eh, por ahí van las cosas también. No he adentrado en el problema, pero claro, como maestra, sí lo veo, lo veo, ¿no? Y tengo, he, he tenido. Al, a veces hay espacios ¿no? en los que puedes discutir con los chicos, y, y recuerdo, bueno, el caso de un chico, de, un chico de unos 11 años, ¿no? Eh, el chico, pues tranquilo, muy amable. Y hacemos un viaje, era, era por eso que charlábamos, que hacemos un viaje y yo veía que había unos más grandes que le molestaban, ¿no? Pero lo vi como que plantarse ahí y, y me acerqué, no sé por qué estuvimos juntos y ahí le dije, ah, este no, y fulano, este chico, este chico, ese, que un poco travieso, ¿no? Un poco molestoso. Y me dice, sí, sí, profesora ¿no? Pero, y él me dijo, yo, pero ya he aprendido a defenderme. Y a poner límites. Y Yo ese rato sentí algo así de, wow, ¿no? ¿Cómo ya a temprana edad tienes que aprender? Claro, pero... Sí, ese no sería el orden, ¿no? El orden sería que viniera de los mayores. Sí. Porque, claro, también están los compañeros que también, en teoría, también son culpables de permitir, ¿no? Que eso le suceda al, al compañero. Pero, bueno, es que... Si nadie pone límites, que son los mayores, sí, pues sí, sí. la cosa va eh, adelante. Bueno, yo de alguna manera quise decirle, ¿no? Bueno, aquí estoy, aquí estoy y, y bueno. Esa fue una charla y recuerdo en ese mismo viaje, charlé con otra niña, pero es que era, era eh, ¿cómo decir? Esas niñas que tienen una opinión, ¿no? No la van a decir todo el tiempo, pero cuando quieren decirla, van a levantar a la mano y van a dar su tiempo. Y, y bueno, empecé a, a conversar con ella y ella muy abiertamente me dijo, no, no. Y los, no sé, hablamos de los colores y me dijo, es que a mi profesora, mi, mi color es el azul. Y es mi color. Y a mí no me gusta, por ejemplo, el negro porque es un color triste o el café y todo. Y cuando mi madre me quiere poner otro color, yo le digo, no, a mí me gusta el azul. Es mi color. Y ahí puede ver un poco la diferencia, ¿no? Cómo es cuando, sin criticar, ¿no? Hasta ahora repetimos lo, lo mismo, ¿no? Sí. Sin juzgar ni criticar, solamente, como dice Neus, tomar conciencia. Un niño sano, yo creo que corresponde un poco a esta niña. Uh -huh. es, se siente libre de decir, de dar su opinión, pero lo hace de buena manera. Ella claro. se pone los colores que quiere. Porque se autonomía, el... ¿no? Tener su propia personalidad y autonomía. Exacto. Claro. Porque Lo me hay. dijo, cuando mi mamá me quiere poner otra cosa, yo le digo que no. Que a mí me gusta, que yo me siento bien con este color. Y bueno, yo vi que ese aspecto del color era solamente un, un, un aspecto, pero que sí. mostraba todo, todo, todas las áreas de su vida, cómo él se estaba desarrollando. Claro. ¿No? Sí, sí. Bueno, creo que se puede llegar a eso, a que sí. los niños estén así bien con ellos mismos, que no tengan que aprender a defenderse, porque ya de por sí, y ellos ya, ya saben, conocen su espacio, se conocen a ellos, están seguros, se sienten felices, amados, y no tienen que ir a, defender, a defenderse, bueno. sino ya de por sí irradian ya esa... Eh, esa, esa serenidad y esa libertad de ser ellos mismos, ¿no? Esa es la idea, sí. Sí, es posible. Mira, hablando contigo, se me vino a la mente esa, esas dos charlas y creo que es posible. Bueno, es en todo caso a lo que nosotras con Neos pues eh, deseamos que ustedes también lleguen como, como padres, como, como familia, ¿no? Que cada vez estemos mejor. Que uh -huh. nuestros niños también estén mejor. Sí. Gracias, Neus. Bueno, muchas gracias a ti, Lidia, por esta oportunidad que me das. No, gracias a ti por, por las reflexiones, por la información, el conocimiento, la experiencia también. ¿no? Y, y hacernos uh, re, re, reflexionar, tomar conciencia. Gracias, sí. Neus. Gracias. gracias. Hasta el próximo vídeo. Gracias a ustedes. Y no duden en hacer comentarios, preguntas. Ya saben, Neus tiene su página Facebook, Instagram. Yo también, Lidia Escobar, y eh, pues por YouTube y LinkedIn también. Seguimos compartiendo, seguimos creciendo. Gracias. Hasta Adiós. la próxima. Adiós. Adiós.